Bueno, ahora vamos con el tema de respuesta en frecuencia de los sistemas, eh, en este caso a un sistema o una planta o lo que sea, con entrada RDS y salida Y de, no, pongámoslo pues, con respecto al tiempo, RDT, entonces cuando es con respecto al tiempo se utiliza la letra minúscula cuando es ds en la frecuencia entonces se utiliza la letra mayúscula por ejemplo entonces acá le vamos a meter una señal r e a la menos e a la j theta ¿sí? una frecuencia angular y acá me saldrá un r' e a la j theta' o visto de otra manera me puede salir un R sub 0 o acá un teta más eh, un phi, un ángulo de desplazamiento. Eso es en sí los efectos que se producen ante una entrada. Una entrada, por ejemplo, puede ser, vamos a ponerlo en términos así como más, eh, un A seno de omega t. Uy, si sí, acá me faltó como que la t la t como que va por aquí o no, pero ya se me olvidó a ver si sí, la t iba ahí bueno, pero ya lo dejé así eh, a seno de omega t acá a sub 0 seno de omega t más un ángulo de desplazamiento fijo y así cantidad de de, de cosas que se pueden entrar a este sistema. Es que este como tal, como como está visto desde desde la transformada de, de, de Fourier o como tal de, de, desde el criterio, pues acá simplemente estoy entrando una, una señal. Recordemos que si nosotros tenemos eh, como tal la, la, la serie compleja de, de Fourier o bueno eh, la sumatoria, ¿sí? en la que se utiliza Nebler para representar todos los... o sea cualquier señal entonces si sí me, me daría de esta forma pero con sumatorios pero entonces en general si nosotros le traemos una señal de este estilo puede salirme acá una señal de este estilo y si en particular le... le, le entramos una señal seno con una amplitud A y una frecuencia omega acá pues me sale la misma frecuencia pero con distinta amplitud y distinta fase entonces vamos a introducir de pronto el concepto el concepto de una ganancia ¿sí? entonces como vemos de acá a acá eh, hay un cambio ese cambio pues, o bueno la ganancia sería esa, ese cambio de, de la salida con respecto a la entrada una sub cero sobre a de tal manera que esta ha sido una ganancia absoluta y vamos a introducir el el, la, la que eh, el concepto de ganancia en decibeles que sería 20 logaritmo base 10 de este valor. Eh, ¿Qué más restaría? Entonces, para las gráficas de bode se utiliza esta ganancia versus el label, bueno acá sería la frecuencia angular eh, y aparte de eso también tenemos una gráfica de este desplazamiento podríamos simbolizarlo como teta como omega, incluso este teta del que hablaba acá o el que digamos va acá sería la frecuencia angular podríamos incluso cambiar este r r Sub 0 por el a sub 0 si es que se quiere ver de digamos de la misma forma y así eh, veremos que un ángulo sí o bueno el desplazamiento eh, en grados versus omega, entonces estas serían las de eh, las gráficas de, de Ode, que son gráficas de respuesta en frecuencia de un sistema. Vamos entonces a seguir hablando de otra técnica o otro tipo de representación del comportamiento de un sistema en la frecuencia, que es eh, el trazado. Vamos a escribirlo por acá. El trazado de Nyquist. Entonces, ¿qué se hace, hace en este en este trazado? acá entonces eh, se tiene un gráfico eh, un trazado polar de la respuesta del sistema eh, trazándolo pues eh, en el plano complejo entonces supongamos que como siempre lo dibujamos acá hay una parte real una parte imaginaria sí eh, real así y eh, lo que graficamos acá es un punto digamos A que sería la parte real más B, J o Bi que sería la parte imaginaria y de esto se puede traducir como eh, una ganancia o bueno, una magnitud, ¿cierto? Eh, por E a la I el ángulo, el ángulo de este que sería arco tangente o tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la real de esta forma obtenemos una representación polar que esto no es otra cosa que decir que vamos a llamarle este la magnitud de un número complejo z en un ángulo de el ángulo de z ¿Sí? de z que sería digamos este punto por decir el por llamarlo de alguna manera entonces este trazado de Nyquist lo que hace es que para cada punto de frecuencia eh, por decir algo para omega igual a 0 por decir algo o sea una frecuencia angular de cero o sea un nivel de c obtenemos una ganancia en la par o sea solamente una parte real de 5 por decir algo ¿sí? O sea no hay desplazamiento ni nada a medida de pronto de que vayamos eh, pues no sé variando la frecuencia aumentándola va obteniendo este comportamiento entonces lo que se hace en esta gráfica o como se grafica es variando este omega que hablamos por acá esta frecuencia de, de la señal de entrada y miramos qué ganancia y qué ángulo de fase obtenemos en la salida eh, este trazado de Nyquist lo, es, nos ahorra digamos como eh, algo más de, del de bode ya que el de bode pues no, son, no es una gráfica sino dos como lo decíamos uno de magnitud y uno de fase y siempre el, el, el eje independiente era omega y el dependiente entonces era la magnitud y acá la, la fase entonces el ángulo de z como lo dibujaba acá y este se utiliza para eso, entonces acá digamos que el, el único problema es que no se ve tan claro eh, di, como el, los valores de omega en ese momento, ¿sí? entonces ¿qué es lo que se hace? simplemente se señalan algunos puntos claves y se indica la frecuencia angular a las que pertenece entonces eso es principalmente lo que buscamos con una gráfica de Nyquist Encontramos otro trazado, el trazado de Nichols, podríamos escribirlo acá. Que es otro tipo de trazado en, o sea, en de la respuesta de frecuencia del sistema, pero eso se utiliza es para, para otras aplicaciones como las de telecomunicaciones. Entonces pues nada, entonces vamos a dejar esta parte y el que vamos a utilizar suponiendo digamos que ya sabemos trazar el de bode el importante acá y para este curso de control sería el trazado de Nyquist acá dibujamos otro gráfico eh, entonces en este hacemos una realimentación que no necesariamente es unitaria hds puede ser uno pero puede ser que no digamos que puede ser por ejemplo la función de transferencia de, de un sensor o o alguna otra cosa así rara que utilicemos para hacer esta realimentación eh, y tomemos pues la salida en otro en otro punto acá entonces hay que pensar en que la función de transferencia total el G total o esa ganancia total de magnitud y, y fase como lo veíamos antes eh, de S es igual entonces sería la ganancia en este lazo directo que sería la ganancia de, eh, el G de la planta sobre la, re la realimentación 1 como es por negativo entonces más la multiplicación de estos dos que sería una ganancia en, en lazo abierto ¿sí? la ganancia en lazo abierto no es solamente este GP aunque pareciera de cierta manera que sí pero digamos como que cuando uno lee la ganancia de ese lazo abierto o sea cortando este, este cable de acá es la multiplicación de los dos digamos que por definición aunque en la vida real si nosotros cortamos este cable de acá pues eh, suponiendo que acá hay una entrada a cero pues este, resta, este sumador sería y la ganancia de lazo abierto sería únicamente esta pero pues por cuestiones de, de la literatura o más bien de, de cómo se utiliza la literatura, serían estas dos. O la multiplicación de estas dos, que sería GPDS por HDS. Acá entonces tenemos la función de transferencia en lazo cerrado, el GTDS, y pues nos damos cuenta de que nuestra ecuación característica ahora sería esta de acá, ¿sí? Antes como lo hacemos con realimentación unitaria, pues no teníamos ese, ese problema. Pero para no perder generalidad, vamos a ponerlo con este factor, para que eh, nos demos cuenta de que eso no es... Mmm, digamos que eso no es... Eh, eso no es, no es mágico sino que hay que diferenciar porque de pronto podríamos cometer el error de poner esta h acá en el numerador para la función de transferencia total pero no eh, vamos entonces a, a, a decir que esta es nuestra ecuación bueno, nuestro, nuestro, ¿qué? nuestro polinomio característico aunque no se ve ahí en forma polinómica y nuestra ecuación característica entonces eh, sería igual a 0 eso quiere decir que esta función de transferencia debe ser igual a menos 1 o vista en forma magnitud fase podría ser que la magnitud eh, de gp por Hds en el ángulo de GPDS por Hds de debe ser igual a 1 que es la magnitud de la magnitud de menos 1 en un ángulo de más o menos 180 grados. ¿Cómo sería esto? Pues una magnitud de 1 ¿sí? pongámoslo por ejemplo un radio de, de un radio ¿qué? un círculo de radio 1 y si ponemos un 1 acá y lo desplazamos 180 grados nos quedaría acá o menos 180 grados nos quedaría en el mismo punto que este es menos 1 entonces por eso se pone de, de esta manera entonces la magnitud y el ángulo de GPDS por hds es o debe ser 1 eh, en un ángulo de más o menos 180 grados eh, Vamos a ver qué otra... Pues creo que no hay más consideraciones de eso, vamos a proceder con el siguiente tema.